¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danich Y os voy a explicar en un minutito cómo mejorar el ping en Fortnite Simplemente tenemos que ir al Fortnite, ir a ajustes rápidamente Y poner estas dos opciones desactivadas Y para la gente de PC, os voy a enseñar otro truco que lo subí hace poco Tenemos que ir a ajustes Vamos a red de internet, vamos a ethernet Le damos a cambiar opciones de adaptador a Ethernet le damos propiedades, clic derecho propiedades, nos sale esto, le damos a configurar, opciones avanzadas, nos vamos a la punta abajo, nos sale velocidad y duplets y lo ponemos aquí a un GB full duplets, ¿vale? Se nos va a consumir más energía el internet, por lo que va a consumir más internet, pero va a ir mucho mejor si tenéis un internet decente, si tenéis un internet malo pues no, lo dejáis en automático ya.